Parará, y Yeah Anthony S yeah, Layrox Han pasado tanto día, tanta noche, tanto tiempo Que quiero volver a sentir tu cuerpo Esta pesadilla no tenerte no me gusta Por eso esta manos si noche te paso a buscar. Bebé, yo quiero ver. Solo esta noche quiero, quiero verte. verla esta noche, no sé Ay, no, no, no, no me digas que no, que quiero verte No yeah, yeah. quiero otra noche sin tenerte Bebé, yo quiero verte Quiero ver esta noche quiero, quiero verte. verla esta noche, no sé Ay, no, no, no, no, no me digas que no, que quiero verte yeah, yeah. No quiero otra noche sin tenerte de otra era No había conocido Una baby así de buena Con cabello que se mueve Igual que en sus caderas Y siempre activa Con una clota en la cartera De día de santa, de noche una diabla Yo la visito para calmar sus ganas De luna a viernes, los fines de semana Ella me dice que yo soy su Batman Su caballero de la noche Siempre la monto en mi coche No quiere que prefiere Dolce Y de Versace, Bebé, lleno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 sin tenerte. Yeah, yeah. Si de verdad me extraña, entonces no juegues con mi gana. Quiero verte y hago lo que sea. Noche de paseo por las estrellas. No digas que no, como siempre. Por es una cosa y otra de frente. Si te beso, no hay vuelta atrás. Ya no te atreves a experimentar. Del corazón tú quedas engancha. Y no puedo ser tuyo jamás. Que la vida es injusta? Yo con ganas de meterte, que niña madura, Te me haces la tut, tranqui que si te busco, sí, te llevo a la luna, Quiero verte. Solo esta noche, quiero verte Esta noche, no sé. Ay, no, no, no, no me digas que no, que quiero verte. No quiero otra noche sin tenerte. Bebé, yo quiero verte. quiero verte. Solo esta noche. que sin tenerte